Bienvenidos a este séptimo video en el que estaremos viendo cómo dibujar líneas en OpenStreetMap Recordando que en la parte inferior tenemos nuestro menú en el cual vamos a poder estar navegando Tenemos el eh, bienvenido, navegación, puntos, áreas y vamos en el capítulo de líneas Las líneas se utilizan para representar elementos como carreteras, ferrocarriles y ríos para ello vamos a presionar eh, el atributo de línea en la parte superior. Aquí hay un camino que falta, vamos a agregarlo. En OpenStreetMap las líneas deben dibujarse en el centro de la carretera. Puede arrastrar y hacer zoom en el mapa mientras dibuja si es necesario. Vamos a comenzar realizando una línea que va de norte a sur. Vamos a colocarnos, vamos a dar clic y vamos a continuar dibujando la línea colocando más nodos a lo largo de la carretera. Las carreteras junto con los caminos y las rutas de ferry deben estar correctamente conectados entre sí para que las aplicaciones de navegación funcionen. Vamos a colocar un nodo que haga intersección con la calle Florida para conectar. Este tipo de información siempre debe de estar conectada para que pueda tener flujo. Es por ello que cuando nosotros tocamos la línea eh, se pone de una manera resplandeciente y podemos eh, dar clic. Vamos a continuar dibujando la línea, eh, recordando que podemos arrastrar o hacer zoom con nuestras teclas. Y cuando hayamos terminado eh, colocar la tecla intro. Vamos a navegar hacia abajo. Vamos a dar clic. Vamos a seguir dibujando. Hasta conectar con la siguiente calle. Una vez que conectamos podemos dar intro. Aquí lo que vamos a seleccionar son eh, del listado de vías menores de nuestro seleccionador de tipo de elemento en el cual vamos a etiquetar el valor. Aquí hay muchos tipos eh, de calles. Hay calles urbanas, hay calles de servicio, agrícolas, calles menores. Aquí nos está pidiendo que podamos elegir una calle urbana. Vamos a elegirla. Y en el editor de elementos nos da sus respectivos campos o atributos en los cuales nosotros podemos ingresar eh, el nombre, el sentido, el límite de velocidad, los carriles, la superficie. Vamos a darle un nombre a esta calle. En México la calle más común es Hidalgo. Vamos a poner ese nombre. Recordando que OpenStreetMap eh, no es necesario guardar, eh, se guarda automáticamente, solo tenemos que dar el botón escape o en el botón de cerrar. Como vemos en nuestro mapa ya podemos ver la etiqueta de la calle que hemos asignado. Ahora vamos a aprender cómo actualizar la forma de una línea. A veces se necesitará cambiar la forma de las líneas existentes. Aquí hay un camino que no parece del todo correcto. Eh, por lo que vemos es que no está en el centro o no se ve de una manera adecuada, entonces lo podemos mejorar. Eh, podemos agregar algunos nodos a esta línea para, un mejor, para una mejor forma. Una manera de agregar los nodos es hacer doble clic sobre la línea eh, donde se desea agregar el nodo. Entonces vamos a colocarnos sobre la línea, vamos a dar doble clic y se nos agrega un nodo. Cuando se selecciona una línea puede ajustar cualquiera de sus nodos haciendo clic y manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Mientras lo arrastra. Entonces este es el nodo y lo vamos a arrastrar. Vamos a arrastrarlo aquí al centro de la calle y vamos a soltar. Pequeños triángulos se dibujan en los puntos intermedios entre los nodos. Otra forma de crear un nuevo nodo es arrastrando un punto intermedio a una nueva ubicación. Vamos a arrastrar el triángulo del punto intermedio para crear un nuevo nodo a lo largo de la curva del camino. Aquí vemos que está el triángulo. Aquí hay otro triángulo, lo vamos a mover de tal modo que vaya dibujando el camino y tengamos una mejor delimitación de la línea. aquí ya se ve mejor el trazado y lo vamos a dejar, vamos a dar aceptar. También es importante que a veces eh, debemos eliminar alguna información, en este caso eh, eliminar partes de calles, he aquí un ejemplo en el que la ciudad se planeó una avenida 12, pero nunca se construyó. Podemos mejorar esta parte del mapa, eliminando las líneas extras. La última calle, Real Avenida 11, por lo que vamos a quitar la intersección. Para ello vamos a seleccionar el nodo. Haciendo clic derecho, nos van a aparecer una serie de herramientas de estas herramientas tenemos una que es continuar nodo eh, separar nodo eh, mover nodo y cortar el nodo, vamos a dar donde está la tijera para poder cortar el nodo ahora que está separada vamos a poder seleccionar eh, la calle eh, en sus diferentes partes para ello vamos a presionar la tecla shift y elegir las dos calles ya que la hemos seleccionado vamos a hacer clic derecho y vamos a presionar el botón eliminar para poder retirar esta calle. Recordar que en OpenStreetMaps se pueden hacer diferentes tipos de líneas. El ejemplo que ahorita estamos marcando son calles, pero no solamente podemos dibujar calles, podemos dibujar eh, líneas, de, <coughs> líneas de ferrocarril, podemos dibujar eh, líneas eléctricas, podemos dibujar cercas. Vamos a explorar un poquito el mapa que tenemos aquí para ver esas diferentes opciones. En dado caso aquí, vamos a elegir, y este es un tipo... De línea eh, de cerca, o está etiquetado como una cerca, una acera. Perdón, también tenemos otras líneas. Aquí al lado podemos eh, observar que al lado de un campo de fútbol vamos a elegirla y esta es una pista de atletismo. Vamos a acercarnos un poco. A esta parte y vemos que hay un cacho de acera que no está completado esto lo podemos hacer yéndonos a nuestros botones dependiendo del fenómeno que queramos eh, describir en este caso estamos describiendo una línea vamos a darle clic sobre la línea vamos a empezar a dibujar partiendo del nodo de conexión vamos a ir bajando bajando dibujando acorde como está, muchas veces, cuando nosotros eh, estamos dibujando líneas o conexiones, eh, es necesario que se conecte con las demás vialidades. Esto no siempre es, eh, es correcto, ya que dependiendo del fenómeno que estemos representando, eh, podemos tocarlo o no tocarlo. Suponiendo que esta parte fuera un puente o un puente que no tiene conexión eh, lógico en, en la realidad, pudiésemos saltarnos la, la línea y seguir el camino, si eso fuese el caso. Si no fuese el caso, es necesario conectarlo. Esto es para que los dispositivos móviles, a la hora de hacer ruteo, puedan identificar la información o el nodo de conexión. Vamos a... A dar clic. Y en nuestro seleccionador de tipo de elemento vamos a buscar nuestra etiqueta. En este caso vamos a decir que es una acera. Vamos a dar en el botón de información para identificar si corresponde a la realidad. Aquí nos muestra la fotografía donde se encuentra eh, el paso peatonal. Entonces vamos a dejarlo. En este caso no nos sabemos el nombre de, de la acera o no tiene nombre la acera y lo dejaremos eh, así. Esta es la manera de hacer líneas o de crear líneas en OpenStreetMaps para poder representar eh, los mapa, el mapa libre del mundo. Mm, nos vemos en el próximo video. Happy Mapping